Que si sí, al final me sigue saliendo mal, pero este es mi momento Yo no pensaba que todo iba a acabar así Y la música no me dio nada en comparación de todo lo que yo di Soy un mal agradecido por todo lo que he decido Al fin me di por vencido, yo ya me rendí Al final no decido mi camino, el destino es quien vino Y solo quiso imponerse frente a mí Me dijo basta, esto llegó a su fin Y porque hasta ahora vienes a por mí Solo quiero recuperar lo invertido y no hablo de mi efectivo, sino del tiempo que ya perdí. Maldita la hora en la que me se adicto a esto. Sacrificas tanto y te apartas del resto. No sumas solo restas quejas y protestas. ¿Dónde están estas horas en las que me quedé despierto? que siempre Me mira al espejo y me dije inténtalo Los cobardes se quedan de brazos cruzados Y si no me crees, obsérvalo 20 años de edad Más de 20 canciones y las que me faltan Te digo la verdad Nada hubiera pasado sin heridas que marcan No llevo un camino sencillo Ha sido duro y mira dónde voy Los errores que yo he cometido Son los causantes de ser lo que soy Mira, yo no tengo un Lambo, tengo pocos fans No vivo de esto Mientras Brian trabaja que y sombra compone para que otros digan que apesto nah. Me siento orgulloso, no soy el mejor pero pretendo serlo Los que me señalaron burlando se dicen ahora tú puedes hacerlo Alguien que escuche mi música y diga me gusta está contribuyendo En el sueño de un niño que con empeño ha ido creciendo Desde los 15 años compongo mi vida con desilusiones Y fue a los 17 que yo entré a un estudio y vencí mis temores Por ser autocrítico ya eliminé más de 30 Siempre di lo mejor para que ahora me digan Hermano, te falta mucho para que perfecciones Bendita Laura en la que me hice adicto a esto He aprendido tanto apartado del resto Mis sumas ahora restan quejas y protestas He aquí el resultado de las horas que quedé despierto Todo esto fue un fracaso, pero es ni la culpa No entre la juicio esto siempre Pongo los mismos pretextos Peleo dentro y para que si al final